Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo exportar una imagen con el fondo transparente en formato web desde GIMP. En este caso tengo esta imagen que tiene un círculo y como ya lo he dicho desde un principio, tiene el fondo transparente y quiero exportar esta imagen en ese formato ya que este formato está siendo muy utilizado en el desarrollo de aplicaciones móviles y de web y para hacerlo simplemente nos vamos al menú archivo le decimos exportar como desde acá donde dice selecciona el tipo de archivo por extensión bajamos un poco buscamos la extensión web y Minimizamos acá, nos cercioramos que tenga la extensión y le decimos exportar. En este caso me pide reemplazar porque ya lo había hecho anteriormente. Si quieren le aumentan la calidad de la imagen, la calidad alfa y le decimos exportar.